Que te dejen escapar a través del tiempo, los perros que ladran, el campo y el maíz, y quién puede dudar de las estrellas. Brazos de cristal, solo te puedo dar, y te quiero tanto. Por paso camé, al viento cantaré, ya no tengo miedo a la Ya no tengo miedo a la luz mala, ya no tengo miedo a la luz mala